Dios, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Si yo, te, yo lo que voy a venir a mascarilla. Y ahora, Dios, a, ahora, ahora explícame tú. ¿Qué voy a hacer? Yo ya nadie quiere mascarilla, nadie quiere alcohol, y yo con deuda y con, un, con una presión, con una deuda que, que, óyeme, yo no entiendo, no, yo estoy mal, yo me voy a desesperar. Pero no me quiero desesperar. Yo no me quiero desesperar porque en la vida, todo en la vida pasa. Ya, ahí oh, viene. ¿y tú está aquí? No, no, no, no. Ey, no, mi, me, cuarto. no, no pero, da, mi cuarto. Ey, aguántate, aguántate, aguántate, dame, mi cuarto pero dame mi cuarto. aguántate, aguántate. Dame mi cuarto. Dame mi cuarto. Aguántate, óyeme, óyeme. Dame mi cuarto. Óyeme. Sí. ¿tú crees ¿Cuál es la historia de mi diablo? Yo te quiero pagar, papá. Papá, yo te quiero pagar. Pero tú estás vendiendo mascarilla. Pero no, tú no viste que se cayó el negocio. Tú no viste el discurso de cinco minutos que el presidente anuló la mascarilla. ¿Eh? Ok. ¿Eh? Y la tarjeta. Mira cómo lo tiene, Carlito. No, no, no, no. Óyeme. óyeme. Te guarda como cinco sillazos si no me consigues mi cuarto. Son cinco mil pesos. hermano, yo quiero pagarte, pero si no hay. Cinco mil pesos, uno arriba del otro. Dame mi cuarto. Mira, mira, yo hasta perdí la pasora. Dame mi cuarto. Pero no, no, no tengo. Dame a mi ahora. cuarto la una. Que no lo tengo. Dame mi cuarto la dos. Por favor, pero entiéndeme a mí. Oye, me entiéndeme. Ok, dime. Eh, dime. Mira, yo he hecho de todo. Oye, me sí, he intentado. Sí. Yo estaba también usando Inepre para pagarte, mi hermano. Oh, mira, oh, no oh, pude. Ajá. No sí. se me jodió el carro. Ok. Entonces, bien. por favor, entiéndeme algo. No es que yo sí, no quiera mi cuarto. Pagarte. Mi Por cuarto no te digo que tu cuarto Dame que, mi cuarto no Aguántate hermano guarde. Dame mi cuarto Que te aguantes Que yo no Óyeme Dame mi cuarto Óyeme No me vaya a dar. No... así Ey, ey, ey Grande, qué no gracias, va, va, gracias va, gracias va a No te metas No te metas Mi cuarto Qué va a ser Gracias, gracias a Dios ¿Cómo que disparaste? Son cinco mil pesos Mira, óyeme Óyeme, si él no te agarra Yo te iba a dar lo tuyo No, no, no Agárralo, agárralo ¿Cuál es el problema? Tú no ves Aparte de eso, amenazando a uno también Ajá, ajá ¿Cómo está pasando, grande? No te metes Oye te dame 5 mil pesos. Y por 5 mil pesos tú vas a ser infeliz. Hasta más de ahí. Oye, escucha Antes de la pandemia. Antes de la pandemia, un chingante. Ajá. Me dijo que le dieron los 5 mil pesos. Pero que tú eres abusador. Tú eres abusador. Pero tú me vas a caer Se lo di para la pandemia. Porque usted no vino a ayudarme, fue. No, yo te estoy ayudando, pero tú eres un abusador. Pero que antes de la pandemia no. te metes. Espérate, grande, grande, espérate. Espérate, grande, espérate, grande. Sin violencia, hermano. 5 mil pesos no es como estoy ayudando a la vida. No hay motivo para. Oye, lo que es grande, oye lo que hay. Espérate, dime. Te voy a salvar la capala. Grande, hay que. Hay que dar amor y hay que dar abrazos. Yo, ah, yo debo 5 mil pesos. Pero ¿Usted también debe 5 mil. mil pesos a un tipo? Ahí. ¿Y usted sabe por qué yo no lo he pagado? ¿Por qué? Porque yo no me he dejado obedecer. Él. ¿Por qué él me quiere matar a mi familia? No, no, también. ¿Usted sabe, ah, el usted problema, usted ¿tú sabe cuál es la realidad de esto? Ajá. Que usted no le debe a un miserable como ese. ¿Cómo, no, que, miser no. ¿Cómo que miserable? Ah, bueno, no, no, no. Bueno. A ah, que yo le debo más miserable todavía. Ah, oh. <risa> Cuando viene a ver a Cabrera, ¿qué te le debe? No, qué Cabrera, <risa> qué Cabrera. <risa> Óyeme, entonces, yo debo también. Deja eso. No, no, no, que yo no puedo dejar eso así, no. Gordo. si que no, Llévate no. de él. Ay, no, deja solo a Dios. Llévate. Dios no debía 5 mil pesos como debe eso. ¿Eh? Gordo, el hombre no tiene nada. No, no, ya. ¿Qué tú vas a hacer? Back, espérate, espérate, no. grande, espérate, grande, espérate, grande. ¿Qué, qué no. voy a hacer de qué, hermano? Yo quiero pagarle porque yo no tengo como. Déjame, ah, déjame no, platicar. Espérate, ahora eh. lo que vamos a hacer. ¿Qué? Sí. Vamos a decir a la gente que pasa por aquí para el resto de esos que tú tienes un fibroma. No, así ¿Eh? No. ¿Eh? Mátalo, no. mátalo. Sí, también, yo tengo dos fibromas, dos. Esa. No, dos, dos, dos. Oh. Oye, do, dos, dos, ¿dos? ¿Qué es que tú quieres No, que no, yo? no, hay como si 17 fibromas. Esa. Hay como 17... mira. Esa es la ahí. Yo ¿Qué es ¿Tú, no ¿Tú esa... estás comiendo ¿Tú a... la tutelería? Yo no tengo esa barriga. ¿Tú, tú, te estás... A... ¿Tú estás comiendo la utilería sí. Ponte para acá. Pedir, Pon ponte ponte pa acá. A... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedirle a la gente para que tú le pagues los 5 mil pesos. Hermano, me, ¿Me, me vamos esa, a decir que esa humillación, en la... por ¿Qué? última vez en mi vida, yo he hecho una humillación así, porque le debo decir no No, no, está bien, ven, ven, sí, vamos, vamos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo no sé pedir. Yo le voy a decir a la gente que tú estás enfermo, que hay que operarte para que den los cuartos para unirlo para él. ¿Y qué hacemos? todo lo que te mate? Póngase de acuerdo los dos. Pedimos hay que hacerlo ¿Qué okay. que yo voy a hacer con este, bien, con este miserable que ¿Cómo que miserable? Con... Tú sabes que me debes la cinco lo que con pasa es que yo le quito cuarto está bien no va a pasar a nadie ¿Cómo que no va a pasar? usted ah, pa... está ciego ¿eh? lo que okay. pasa es que yo creía, yo creía que era que para allá cruzó un perro ahorita y se le cayó una pulga yo creo que era usted mire oh, oh, oh, oh, oh, doña oh, oh. <ríe> <ríe> doña a ver yo y la paleta de frambuesa la paleta de frambuesa con la cartera suya estaba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 Pero no me quiero desesperar. Yo no me quiero desesperar porque en la vida, todo en la vida pasa. Ya, ven, viene. Oh, y tú estás aquí. No, no, no, no. Ey, no mi no, cuarto. No, pero, oh. da, dame mi cuarto. Ey, aguántate, aguántate, aguántate. Dame mi cuarto. Dame mi cuarto. Aguántate, óyeme, óyeme. Dame mi cuarto. Óyeme. Sí, Oye, ¿tú ¿tú cuál crees es que la historia, ¿tú dime. Tú crees di anybody, que dime. yo te quiero pagar, papá.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 Mi Pero cuarto. No te digo que tu cuarto. Dame que, mi cuarto. Aguántate, hermano. Aguántate. Dame mi cuarto. Aguántate que yo no, óyeme. Dame mi cuarto. Oye, no me vaya no, a así. Hey, hey, hey, hey. Grande, qué Ey, no, sé? no te metas, no qué te no me metas. grande. Mi cuarto. ¿Qué mi qué hacer? Gracias, va, va gracias va a, a Dios. A ¿Cómo que disparate Son mil pesos. Mira, óyeme, pesos. Óyeme, si él no te agarra yo te iba a dar lo tuyo. No, no, no, no, agárralo, agárralo. No problema. Aparte de eso amenazando a uno también. te lo grande? No te metes quizás, hoy pesos me debes." Te debes 5 mil pesos. Y por 5 mil pesos tú vas a pasar sin ser infeliz. Hasta más de ahí. Oye, escucha. Antes de la pandemia, antes de la pandemia, un chingante me dijo que le diera los 5 mil pesos. tú eres abusador. Yo soy abusador. Pero Se lo di para la pandemia. No, porque usted no vino a ayudarme, fue. No, te estoy ayudando, pero tú eres un abusador. ¿Pero qué? Antes de la pandemia, no te metes en eso. Espérate, grande, grande, grande, grande, grande, grande. Sin violencia, hermano. 5 mil pesos no es un. No, como yo, me estoy poniendo como. Oye, lo que oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, oye, hay que dar amor y hay que dar abrazo. Yo, ah, yo debo cinco mil pesos. Pero usted también debe cinco yo no le debo cinco mil, mil pesos a un tipo. Ahí. ¿Y tú sabes por qué yo no lo he pagado? ¿Por qué? Porque yo no me he dejado beber. De ¿Por qué me quiere matar a mi también? ¿Tú sabes cuál es la realidad de esto? Ajá. Que usted no le debe a un miserable como ese. ¿Cómo no, que miserable? No, ¿cómo que miserable? Ah, bueno, No, no, Que yo le debo más miserable todavía. Ah, oh. Ese, cuando viene a ver a cabrera, ¿qué te le debe? No, qué cabrera, qué cabrera. <risa> Óyeme, entonces, yo debo también, deja eso. No, no, no, que yo no puedo dejar eso así, no. Gordo. Si quieres, no. Llévate no, de él, No, solo a Dios. Llevate. Dios no debía 5 mil pesos como debe él. <risa> <el>. Gordo, <risa> <risa> <risa> ¿Eh? El hombre no tiene nada. No, no. ¿Qué tú vas a hacer? Espérate, espérate, grande, espérate, grande. ¿Qué voy a hacer de qué, hermano? Yo quiero pagarle porque yo no tengo como Déjame ir Espérate, es lo que vamos a hacer. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué, qué? Vamos a decir a la gente que pasa por aquí para rendir esos cuartos que tú tienes un fibroma. No, así ¿Eh? No, eh, no. Eh, Mátalo, no, mátalo. Me sí yo tengo dos fibromas, dos. No, dos, no, dos. No. Oh. Oye, dos, dos, do, ¿por ¿qué, qué tú quieres no, que no, yo? No, no, hay como si 17 fibromas. ¿eh? Hay como 17. Mira. Esa está la ceguita, ella. pinchado, eh? Eso es utilería. ¿Tú, no es sutilería? Tengo, ¿tú, no tengo ¿tú tengo te jab... estás comiendo jab... utilería? No, yo no tengo esa barriga. ¿Tú te estás comiendo utilería? Ponte para acá. Ponte para acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pedirle a la gente para que tú le pagues los mil pesos? Hermano, eh, vamos a decir esa, que esa humillación, en la, por ¿Cuál? última vez en mi vida yo voy a hacer una humillación así, porque le debo 5.000 pesos. No, no, está bien, ven, ven, sí, vamos, ¿Cómo vamos. vamos. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo, yo no sé pedir. Yo, yo le no voy a decir pedir. a la gente que tú estás enfermo, que te hay que operarte, para que den los cuartos para unirlo para él. ¿Y qué hacemos? ¿Todo ah. lo que te mate. Póngase Uf, de acuerdo sí. los dos. ¿Pedimos? Hay que hacerlo, okay. ¿por es qué yo voy a hacer con este miserable? Este ¿Cómo que miserable? ¿Tú eres que me debes los 5.000 pesos? pasa que yo le quito cuarto. está bien. No va a pasar a nadie. ¿Cómo que no va a pasar ah, a nadie? Pa está ciego, eh. Lo que pasa es sí. que yo creía, yo creía que era que allá cruzó un perro ahorita y se le cayó una pulga. Yo creo que era usted. Oh, oh, oh Mire, oh, oh, doña. ¿Qué yeah. <risa> Doña, a ver, yo. Esa y la es? paleta de frambuesa. La paleta de frambuesa con la cartera suya estaba sangrando. A mí no me dieron paleta. Y la cartera botando. Se le derritieron como 10 paletas. <risa> pues,